Que el Señor le pidió a Santa Faustina que se hiciera esta fiesta de las Misericordias, La misericordia del amor maravilloso del Señor. Que entregó hasta la última, última gotita de sangre. Es una forma, hermanos queridos, de demostrar. No puedo hacer nada más por ti. Me entregué entero, entero. Y lo único que pido es que tú seas feliz. Y que tú también lleves este mensaje de paz y de amor a tantos. Tú lo has recibido, tú has salido adelante, tú has estado, nos dice, a tantos ahí abajo en el pecado, a lo mejor unos más, otros menos. A lo mejor hay personas que realmente han estado ya a punto de quitarse la vida. Pero esa lucecita de la misericordia de Dios que alguien le dijo, que alguien le mostró, que alguien le llevó, hoy día está arriba. Y eso le sirve de ejemplo. Ya tenemos muchas personas amigas, parientes que han estado en la droga, que han estado en ranones, que han estado botados, que han, se han ido a la casa, que han dejado el desastre y han reconocido. Alguien les mostró a ese amado Señor, alguien los hizo volver a pensar que no éramos animalitos de instinto, sino que se han creado por Dios y en el amor de Dios y han vuelto, han renacido y su vida les ha cambiado. Y esos son los testimonios de vida, hermanos queridos, que no tener que avergonzarnos, todo lo contrario, sencillamente es mostrar que podemos salir y a eso vino el Señor, a eso entregó hasta su última gotita. Y hoy día, en este domingo, de la misericordia, ojalá todos los, todos los días, a las 3 de la tarde, si no puede, a las 3 de la tarde, en algún momento ese rosario de la misericordia o oh, una oracioncita chica de misericordia del Señor que lo va a tener muy en cuenta y veamos aquí cómo está de relatada esta, esta entrega total del Señor en Juan 19.32, 32 como subtítulo dice la lanzada fueron pues los soldados y rompieron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ella y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Palabra Ahí está Juan diciendo Yo lo vi, no me lo han contado Testimonio real Eso es hermanos queridos Lo maravilloso que tú también puedes hacer Con tu vida, testimonio real Yo sí, yo pasé por aquí Soy una muestra viviente Del amor y de la misericordia del Señor Así que hermanitos Amados, queridos Ya por ahí me han dicho No diga tanto hermanitos queridos amados Porque aún oh, suena muy repetido Sale del corazón, así que, <risa> en la distancia sabemos que estamos todos unidos por el amor del Señor. Y si estamos unidos por el amor del Señor, somos todos hermanos amados. <risa> bueno, digámosle al Señor que nos ayude a entregar también nosotros, si no la última gotita de sangre, el último esfuerzo. Que no escatimemos que en esfuerzo por ir a ayudar a los demás. Así como Él no escatimó ni siquiera su última gotita de sangre, nosotros también no escatimemos nada por ir en ayuda del Señor. Solo no podemos, pero con Él sí. Así que Señor, yo confío en ti.